No Muchas gracias Ray por estar con nosotros Usted no se despegue de WIPR Porque continúa y estarán informando Sobre lo que está pasando en Puerto Rico Y en el mundo Y siga conectado a través de las redes sociales A través de Noticias 360 PR Estás disfrutando de nuestra programación por WIPRTV San Juan WIPMTV Mayagüez Y WSTETV San Juan 11 Mayagüez Bienvenidos a los sorteos De Lotería Electrónica Saludos Puerto Rico Les habla José Juan Tañón Díaz ...y les doy la bienvenida a los sorteos de Lotería Electrónica. Para hoy jueves 22 de septiembre de 2022... ...estaremos celebrando los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4... ...que serán certificados por la auditora María Ocasio Saez... ...de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro en Company... ...y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica... ...aquí en el estudio. ¡Tenemos nuevos ganadores! ¡Atención a nuestros jugadores de Utuado y Aguada! Anoche se llevaron la doble revancha con la cantidad de 525 mil dólares. El premio cayó en el resuelve de Roncador en Utuado. Mucho que va a resolver nuestro ganador o ganadora con este gran premio de 525 mil dólares. Repetimos, cayó en el resuelve de Roncador en Utuado. Por otra parte, se fueron otros 50 mil dólares de Powerball con Double Play. Y este premio cayó en Farmacia San Antonio en Aguada. Repetimos, cayó un premio de 50 mil dólares de Powerball con Double Play en la Farmacia San Antonio en Aguada. Muchas felicidades al ganador o ganadora. Para este sábado el Powerball tiene un premio de 270 millones de dólares. Mientras que para mañana viernes, Fotocast está en 1.025.000 dólares que pueden ser tuyos sin anualidades. Al igual que la doble revancha que cuenta con 100.000 dólares. Aprovecha y baja la aplicación de lotería electrónica. Tu teléfono inteligente, si todavía no lo has hecho...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 Ya lo sabes, busca tus juegos instantáneos y a cumplir ese sueño que tanto anhelas. Pero mi gente, comencemos con el sorteo del Pega 2. Boleto, hermano, y mucha suerte, Puerto Rico. Primer número, es el 7, el 7. Segundo número, es el 6, el 6. El número ganador en el Pega 2 es el 7, 6, el 76. Continuamos mi gente con el sorteo del Pega 3. Mucha suerte. Estamos listos para recibir el primer número que es el 3. El 3. El segundo número. Es el 5. El 5. Tercer número. Es el 9. El 9. El número ganador en el Pega 3 es el 359. El 359. Finalizamos, mi gente, con el sorteo del Pega 4. Mucha suerte, Puerto Rico. Y estamos listos para recibir el primer número, que es el 4. El 4. Segundo número. Es el 5. El 5. Tercer número. Es el 8. El 8. Último número en Pega 4 es el 6. El 6. El número ganador en el Pega 4 es el 4, 5, 8, 6, el 45, 86. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de hoy. Para más información entra a nuestra página web loteriasdepuertorico.pr.gov. Desde anoche y hasta este sábado 24 de septiembre, debido al paso del huracán Fiona, los sorteos de las 9 de la noche se realizarán y transmitirán a las 6 de la tarde. Que tengan todos una excelente tarde.